Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chicas En este momento nos estamos dirigiendo a un lugar muy pero muy visitado, Catalunzoaia. Así que agárrense porque se viene con videazo. Estamos por entrar al presidio de usuaria. es el museo marítimo y el presidio, la antigua cárcel de la ciudad, es súper famoso. Lo han visto probablemente en un montón de programas de viajes y la idea es poder mostrarles el día de hoy un poquito cómo es por adentro y las cosas que no se suelen decir en los programas de televisión. ¡Vamos! La primera parte del museo es el Museo Marítimo, como que dentro del mismo edificio hay varios museos y lo interesante de este lugar es que todas las muestras que van a ver, los barcos pequeñitos, escala 1 en cien. Toda la misma escala para que se pueda identificar y van a ver las personitas para que se den una idea de cuál es el tamaño de una persona real en esa escala en un barco. Todos los barcos que están expuestos en las salas de la parte del Museo Marítimo fueron hechos por el ingeniero Mirón Gonik, que nació en Ucrania y llegó a Argentina en la década de 1920 con los padres escapando de la primera guerra mundial Ingeniero civil, de hobby, modelista naval hizo todos los barcos que están acá que son alucinantes ahora en el pabellón donde se encuentra el Museo del Presidio. Es el primer museo al que se ingresa una vez que pasamos la zona del museo marítimo. El Presidio se comenzó a construir en el año 1902 y se utilizó material extraído de la misma zona donde se encuentra emplazado. Tardó casi 18 años en construirse y eso es porque, miren... Esto está hecho de argamasa, es una mezcla de arena, cal y piedra de la zona. Tiene más de 50 centímetros de espesor la pared. Así que se imaginarán en un lugar tan frío como el que estamos ahora, el tiempo que lleva que cada una de estas paredes se seque. Antes no había los materiales que había ahora, no había la forma de construir que había ahora y eso hace que todo sea mucho más lento. 18 años en construir el edificio que estamos visitando el día de hoy. Lo que se ve acá son productos y cosas que fueron hechas y trabajadas por los presos de acá. Tenían varios talleres, dentro de los talleres tenían varias labores y una de esas labores era trabajar la madera y se imaginarán con la cantidad de tiempo que tenían en este lugar tan remoto que había tiempo de profesionalizarse y la realidad es que las cosas que han hecho en este lugar son impresionantes. La verdad es que el material fotográfico que hay acá adentro es... Es increíble, la cantidad de fotos que hay de 1900, 1910, 1920, 1930 es zarpada. Ushuaia es una ciudad relativamente joven. Eso es algo que decimos siempre. El Residio fue una de las primeras construcciones edilicias que se llevaron a cabo acá. ¿Cuál era el fin? Poder ejercer soberanía sobre este territorio. Para que se den una idea, finales de 1800 se firma el Tratado de Límites con Chile. Con nuestros hermanos chilenos, como todos los hermanos, peleamos un montón a lo largo de la historia. Entonces era súper importante para Argentina establecer soberanía en las tierras más australes previas al ingreso al continente artántico en un contexto mundial donde ...de la casa de lobos de ballenas era súper importante para la explotación marítima. Esta sala hace alusión a los escapes se imaginarán el culo del mundo la isla más austral de nuestro país, es bastante imposible escapar de acá hoy, hace 100 años era muchísimo más difícil, la única opción que tenía uno para lograr salir de acá era que un barco pudiese ayudarlos, si no, era prácticamente imposible, los presos que más lejos podían llegar, llegaban a la zona de la frontera con Chile en el parque nacional que todavía no era un parque nacional pero de todas formas tenían que volver porque si no, morían muertos de frío interferir. En el Museo Antártico Como les dijimos hoy, dentro del mismo edificio Hay varios museos Ingresamos, está el Museo Marítimo Una vez que entramos al primer pabellón Está el Museo del Presidio Y en el piso superior está el Museo Antártico Con un montón de información Sobre las primeras expediciones a la Antártida Y un montón de material De las primeras expediciones Ushuaia se encuentra súper, súper cerca de la Antártida Entonces siempre fue como un punto súper estratégico A la hora de poder ingresar al continente lago. En las primeras expediciones que se hicieron a principios del siglo XX tuvimos como país, como Argentina, un montón de relación, entonces hay un montón de información y de cosas preciosas para ver acá arriba Random fact de este lugar es que fue mi primer trabajo relacionado al turismo trabajé como recepcionista y como guía durante como 4 o 5 meses durante la temporada de verano Mijol del museo que es el antiguo centro del presidio de la cárcel es una cárcel que está construida bajo un modelo que se llama panóptico, la idea es que el preso se sienta todo el tiempo observado, entonces desde acá arriba se podían parar sobre la punta de cada pabellón y eso generaba la sensación de que los presos estaban todo el tiempo vigilados. Es muy común esta construcción de panóptico. En los penados de la época es un tipo de construcción que se replicó en muchos lugares porque en muchos lugares también se utilizó esto de llevar presos para que trabajen, la modalidad fue variando en los distintos lugares del mundo, pero es bastante clásico este tipo de edificación. Una pregunta súper frecuente de los turistas cuando llegan a esta parte es: ¿por qué hay ventiladores acá si acá hace frío? Bueno, el aire caliente es más liviano que el aire frío, entonces se va para arriba. La idea de los ventiladores era bajar el aire caliente para que esta zona de la cárcel no sea tan helada. Me pregunto si ya se habrán suscrito al canal Recuerden que suscribiéndose nos ayudan un montón Le dan a la campanita, le avisan a sus amiguitos Acá ya entras y hace frío Esto, que se conoce como pabellón histórico, es el único pabellón que no fue intervenido por completo para la explotación turística. Pero sí fue intervenido por la base naval. Cuando el presidio cierra en la década de 40, le dejan este edificio a la base, que es el que utiliza durante mucho tiempo hasta que consiguen tener su propio edificio. Por eso en la primera parte del museo van a ver que hay como unos banquitos. Son banquitos que hizo la base y que los tenía en este pabellón también, pero se los sacaron para que sea un poquito más vendible. Si sí, te pones a pensar, es como bastante turbina, porque es un lugar donde pasaron un montón de cosas fuertes, realmente fuertes, y uno por ahí lo visita con mucha liviandad. Nosotros vinimos hoy, que es sábado al presidio, porque es gratis la entrada para los residentes. Y el resto de los días de la semana hay que pagar, pero para residentes argentinos tienen un precio diferencial que para el residente extranjero. Abre a las 4, cierra a las 8, pero te dejan entrar hasta las 7 y media. Lo ideal sería que vengan temprano porque nosotros vinimos 4, 5, 4 y 10 y ya hay bastante gente. Antes del COVID el horario habitual solía ser a las 10, 10 y media de la mañana, ya arrancaba el presidio, pero bueno, con todo esto se redujo el horario y también también se redujo la capacidad de gente que puede ingresar. Dentro de la celda se puede ingresar de una persona y eso a veces se respeta y a veces no. Hay mucha gente que respeta y se toma el espacio de decir, bueno, estás viendo, te dejo que veas, ahora entro yo. Y hay mucha gente que no, así que si van a venir, tengan cuidado con eso, sean de los que respetan y disfruten la visita que está súper súper linda. Si sos residente de Ushuaia y tenés pensado venir en estos días, el sábado que es gratis, no te olvides de traer tu documento porque es la única manera de garantizar que sos de acá. Y este fue nuestro paseo por el presidio en el día de hoy. Nos gustaría haberles mostrado por ahí un poquito más, pero la realidad es que había bastante gente. En los lugares que más se visitan son los que más llenos de personas están tratando de sacar una foto, de ver un poquito, o leer. Si tienen la posibilidad de venir hasta acá, tómense un poquito de tiempo para leer por ahí lo que es la folletería, los carteles que hay, porque de verdad que es muy rico el museo. Y por ahí uno viene buscando una cosa y se puede encontrar muchísimas cosas que de verdad son muy, pero muy interesantes. Hay un montón de información han agregado un montón de información sí. más desde la última vez que vine y eso fue nada hace mucho y está súper bueno la verdad está súper bueno porque hay una recopilación histórica del inicio prácticamente de la historia de ushuaia en este momento no se cuenta con un guía físico que te va haciendo todo el recorrido pero sí tenés la posibilidad de comprar el audio guía que sale algo que 100, 100 pesos, pesos y se justifica si la verdad no tienen muchas ganas de leer o quieren ver algún datito extra 100 pesos en comparación con por ahí otros servicios o cosas no es tanta plata y vale un montón porque hay un montón de información de este lugar que es hermosa para ser aprendida. Y ahora sí estamos afuera del presidio, acabamos de terminar la visita esperamos que lo hayan disfrutado queremos hacer contenido de turismo de esta manera por ahí contando no los datos que van a conocer si vienen acá o los que pueden ver en otros lugares sino otros datitos de color no se olviden de suscribirse comentar compartir poner me gusta y todas esas cosas que la verdad que nos ayudan un montón abajo en la descripción como siempre vamos a dejar todas nuestras redes sociales en especial les vamos a decir que nos vayan a seguir en Instagram, que es donde más activos somos. Y también vamos a dejar el link de Mercado Pago. Para todos aquellos que por ahí se entretienen con este contenido. Y quieren hacer alguna colaboración para que sigamos creciendo. Abajo está el link de Mercado Pago. Y nos vemos en el próximo video.